Hombre, sí. esté, ven, ven, Ninguna de las dos cosas. Esto es un aterrizaje de emergencia, por si usted no lo sabe. Que esto, es... Que esto es un aterrizaje de emergencia, le he dicho. Yo que soy el comandante. ¿El comandante de qué? De esta aeronave. De esta aeronave. ¿Esto? <risa> Esto es una aeronave matriculada por la Dirección General de Aviación Civil, por si usted no lo sabe. ¡A mí no me importa, Y ha sido una emergencia, que usted lo sepa. los animales? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Aquí arriba los animales? Y tú me has llegado aquella tía a la carretera, ¿no? ¿Eh? Dime. ¿Qué pasa? ¿Que no ve tontos? ¿Qué No, no, ya lo sé, ya lo sé. Venga, estoy por aquí. Vale. ¿Eh? Dígame. ¿Qué pasa? ¿Que no veo? ¿Eres tonto? que te pasa? Yo veo muy bien. ¿Entonces qué más han llegado a mí los animales allí arriba? ¿Eh? ¿Qué ¿Habla? Como les pasa alguna a una, la tenemos. ¿Merece que hable? El que va me a Vamos a ver, ¿tú por qué no aparcas en otro lado? Yo entro en tu casa. Vamos a ver, le estoy diciendo que es ¿Eh? una aeronave y esto no es para mí. Este lado lleva el viento. que te lleva a la playa te cae allí arriba. que que te llevar bien viento donde hace daño? ¿Eh? ¿Entonces? ¿A dónde más ha llegado yo mis animales por tu culpa y del otro? ¿Qué dices? Mis animales que estaba aquí, por culpa de ustedes, venga, que me ha llegado bien a, a la carretera. Mira, me ha llegado unos cuantos a la carretera, otros cuantos allí, a qué calle arriba de aquella. Pero hombre, pero no veo yo que eso pasa. ¿Eh? Que vaya, los ustedes ya están. Tengo que aterrizar. Aterrizar, pero aterrizando no hay animales, que esto lo tengo yo alquilado. Te están enterando y con el permiso de aquí. Te están enterando, ¿eh? Y ahora mismo voy a llamar por el monte. Sí, hombre, no, que llame de Andesquera, que quitas dos aquí, de que de están tirando. Que sí, hombre, ¿eh? que sí, que lo tendré que recoger, ¿no? no vamos a estar aquí. Planté. Pues como venga mi hermano, para acá las tenemos. Bueno, hombre, pues ¿no, no se preocupe la usted. Las la gilipollas de mambo nada. gilipollas nada, ¿eh? Que aquí no he insultado a nadie. Pero, oye, ¿cómo que no insulta a nadie? respeto lo que tiene que tener y saber hablar, ¿eh? Yo en tu casa. Yo entro en tu casa. Que yo no en que usted un poquito de educación, que quiero que... No, educación. Ponla tú primero. Es mío, de Yo, Lo que tiene que hacer es eso es lo que tiene que hacer Y usted, hacer, usted lo que tiene que tener en cuenta es que aquí va una serie de personas, ¿sabe? Que esto no son mestias, Una serie de personas, personas eso, miran de parca, ¿Eh? Que miran de parca primero. Esto no se aparca, señor mío, esto sea se aterriza. ¿Se aterriza? ¿Por qué no te en medio de la carretera? Déjalo, no no, no, no. ¿Qué pasa en los coches? Y aquí están, no, están. mis claro, claro. animales. Muy bien. Venga, no pasa nada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,